Bien. Ok, muchísimas gracias. Uh, me siento entre amigos. Estamos sí, a Nivelín, no. Fernando. Uh, no tenemos un gran quórum, pero che, vamos adelante. Bien, el, básicamente quiero dividir esta charla en varias partes. Um, tiene, que ver, mucho que ver, tiene mucho que ver con DevOps y alta escalabilidad dentro de Azure. Azure es el sistema Cloud de Microsoft en hacer la contraparte al, al AWS de Amazon. Me presento, soy Luis López, soy el sitio de Job City. Um, Básicamente Job City es una empresa que provee esta, esta fomentación a empresas en Estados Unidos. Quiere decir que ponemos desarrolladores de aquí, en Estados Unidos. Uh, y básicamente estuve en Microsoft hace unos meses, en un Hackfest. Uh, ese individuo que ven por allá atrás, <risa> el WTA, es Daniel de es el de sistemas. Um, el, en hacer yo también le puedo hacer, lo voy a hacer Básicamente eh, Y Tengo que contarles un poco más Quiero llevarlo como una historia Para que sea un poco más didáctico Básicamente me llamaron Hace unos seis meses Uno de nuestros clientes Y yo digo, tenemos este cliente Que es el cliente de otro cliente Esto es un tema muy, muy común en Estados Unidos eh, Que es la asociación de telefonía y el proyecto estaba en una emergencia total. Tenían que entregar esto el 1 de mayo, atado un mes y medio. WTI no confiaba en la empresa que estaba haciendo este proyecto. Eh, y ya esa empresa era la segunda empresa con la que estaban tratando el mismo proyecto. Quiere decir que el Code me hizo espagueti, había problemas de tiempo, etc. Eh, desde hace muchos años, básicamente, me han tocado. Me he vuelto experto en estas misiones. No es la primera vez que entro en un proyecto de emergencia concreta, hemos tenido proyectos de emergencia Y se ha vuelto una especialidad, o sea, básicamente sé cuáles son los pasos a tomar para poder sacar un proyecto adelante El proyecto salió adelante El proyecto inicialmente era de que era un Drupal pegado a una aplicación de Angular Tenía unos problemas de performance terribles, pues averiguamos por qué Básicamente era una implementación fatal del concepto de Decouple El proyecto estaba en Drupal 7 um, Nadie se atrevía a llevarlo a Super 8, etc. Eh, pero bueno, el proyecto salió adelante y básicamente es muy interesante el, el portal en sí porque tiene información de todos los jugadores, jugadores en este caso, del mundo, todos los torneos. hay live scores, o sea, scores en vivo, hay estadísticas de scores de partidos completados, estadísticas semanales de todos los jugadores, rankings semanales de todos los jugadores, comparaciones head-to-head de jugadores con jugadores. Noticias, fotos, videos, incluso en la tienda línea. Es un proyecto bastante complicado. Por ejemplo, aquí tenemos otro vistazo. Esta es la sección de ranking, donde ahorita en este momento está Simona. A incluso me hice los nombres de los jugadores. Yo no conocía nada del tenis Pero ahora me los conozco casi a todos. Y por ejemplo, esta es la sección de ranking, ¿no? Bien. Como les comenté, hay un grupo de editores en Inglaterra. Que, que trabaja en el, el mantenimiento de portadas de noticias y era crítica la aplicación para que ellos eh, puedan comunicar todo el contenido. Especialmente, eh, si no me equivoco, el primer online que tenían ellos era el Roland Garros, el, el torneo Roland Garros que es uno de los grandes. Um, y básicamente el proyecto estaba en grupo 7 y no hubo forma de migrarlo al grupo 8, lo más sensato era continuar con el Covid y salir adelante. Y aquí es donde me empieza a reír de Microsoft. Um, la primera idea que yo tuve cuando, cuando entré a este proyecto fue vamos a deshacernos del problema de la complejidad de la infraestructura. Estamos hablando de un proyecto que tiene millones de visitas. Y la primera idea fue vamos a hablar máquina. Lamentablemente WTA tiene algún tipo de convenio con Microsoft ya. Regresemos a lo que es alta escalabilidad, que era la, la parte medular de esta charla. Quiero presentarles algunos conceptos. Por ejemplo, escalabilidad. ¿Qué significa realmente escalabilidad? Es la capacidad de un sistema, red o proceso de manejar una gran cantidad de trabajo o tráfico y el potencial para hacerse más grande para acomodar ese tráfico. Otro concepto importante que se ve siempre es la tolerancia a las fallas. Es la propiedad que permite que un sistema continúe operando apropiadamente en el evento de que uno de sus componentes falle. Y la alta disponibilidad o high availability es la característica de un sistema que permite uh, un nivel de operación y performance adecuado constante. Uh, y son conceptos que los grandes portales te piden, es algo que está implícito en los contratos. Um, les recomiendo este libro, es fantástico. Eh, muy, muy ameno, se llama Scaling Beauty Apps, y el, el, el autor, Stephen Corona, en el libro, menciona que escalar tu código usualmente no es lo que realmente importa. ¿Okay? Eh, ojo a la palabra, usualmente. Eh, lo más importante es primero escalar tu infraestructura y evitar las optimizaciones prematuras en el código. Ejemplo, eh, en el libro menciona que se vuelven locos tratando de poner dobles, dobles comillas en un strings en vez de unas comillas. Realmente es una... Pre, una es una utilización irrelevante, sabiendo de que hay cosas en infraestructura que podrían resolverlo de otra manera. De una mejor manera. La primera cosa que se hizo, o mejor dicho, ya estaba hecha, eh, no sé si se alcanza a ver el gráfico, um, la primera cosa que estaba hecha por el equipo anterior era integrar una infraestructura, todos los elementos que van a permitir tener un sitio de alto tráfico. No se, veía, sí, sí. se ve entonces, ¿no? Solo puedes ver, describir las capas. ¿verdad? Claro, lo voy a describir y podemos ver el gráfico de Amazon que está mucho más, si no esperaba, no sé que se viera tan mal esto. Básicamente cuando un, sin problema, cuando un usuario ingresa al sitio, la primera capa de defensa es el CDN, por excelencia. Ya vamos a ir hablando una por una de ellas. ¿okay? Uh, luego están los balanceadores de carga, luego tenemos... En este, en este proyecto en particular se utilizó un reverse pro, proxy cache en este caso Farnish De ahí tenemos otro balanceador de carga, de ahí tenemos los Drupal Machines, como lo llamamos nosotros, por los Virtual Machines, que corren la aplicación, y hay todo el layer de resistencia por detrás. Ya lo vamos a ver en detalle. Que es básicamente este gráfico creo que se ve mejor, que lo explica mejor. Um, este es un gráfico de Amazon, pero el concepto es muy parecido. Cuando un, un cliente ingresa a través de una ruta, tenemos el CDN, que en este caso es CloudFront Y básicamente tienes aquí un balanceador de carga que distribuye la carga por los web servers En el caso particular de este diagrama el web server y el aplicativo están separados En nuestro caso, eran una sola cosa Tanto el web server como el PHP y el de Drupal estaban en el mismo servidor ¿Okay? Obviamente tienes que poner otro balanceador de carga para tener autoscaling en los aplicativos y por último, tiene por detrás la persistencia. Algo muy importante: lo que es imágenes en Drupal, la carpeta Site básicamente debe ir a algún tipo de storage más eficiente como un S3. Entonces, ese es la, la, el diagrama básico de lo que hicimos. Pero podemos irlo explicando poco a poco. Yo puedo hacer un page, un cache completo de las páginas en este proyecto de Y básicamente se lo describe así: lo, lo que les decía hace un momento, cuando un usuario llega por primera vez y pide, por ejemplo, el archivo for, ¿okay? básicamente, si el, si el CDN no tiene ese archivo, va al origen, el origen lo devuelve, y el CDN guarda una copia por una cantidad de tiempo que tú defines, lo que se llama TTL, el, el time to live, básicamente, el tiempo de vida de ese hace dentro del CDN. ¿okay? Y eso quiere decir. Cuando una persona vuelve a solicitar ese archivo, ya no se le golpea el origen, sino que es el CDN el que devuelve el archivo de una manera más eficiente, ya procesada. Acuérdense, si ustedes han manejado Drupal, por ejemplo, en un homepage puede tener 2.000 web, de la base de datos. Eh, básicamente eso ocurre solamente una vez. Y de ahí el CDN lo que hace es devolver una copia totalmente en memoria de la página procesada y el origen no, es, no, no se está constantemente golpeando. Okay. Y les quisiera mostrar un pequeño de para ver de qué estamos hablando. Si ¿Sí se alcanza a ver ahí, por ejemplo, vamos a hacer. Uh, oh, por ejemplo, a ver el home. Okay. Básicamente, como ustedes pueden ver aquí, la el home tiene un tiempo de vida de 720 segundos. Y en este momento lleva 615 segundos en caché quiere decir que si ven aquí hay un hit al CDN quiere decir que yo no estoy yendo al servidor a procesar, no estoy haciendo a la base, no estoy sacando las imágenes no estoy armando los views básicamente el CDN está volviendo un HTML ya procesado una vez que pase 720 segundos va a ocurrir una sola vez la origen y de ahí el CDN va a volver a responder a una página nueva en memoria por ejemplo tenemos este caso. Este jugador se acaba de procesar en este momento. No fue el CD en el que contestó, si se dan cuenta dice A0 y el caché un miss. Quiere decir que fui al origen, Drupal procesó esta página, sacó de la base, hizo la base de datos, armó todo lo que es view, bloques, etc. y devolvió la información. Pero si vuelvo a hacerlo en este momento, se dan cuenta de que ahora es el CDN el que devuelve y mucho más rápido si se dan cuenta. Y el CDN va a seguirlo devolviendo hasta que se cargue en 1440 segundos. Y de ahí nuevamente eh, voy a volver a procesar la página. ¿Con esto yo, qué es lo que gano? Millones de usuarios realmente están golpeando mi CDN. ¿Okay? Y mis servidores no sufren la carga. Entonces, sigamos por acá. ¿Qué? Esto quiero pasarlo lo más rápido posible. Después del CDN, lo, en el caso particular de este proyecto, uh, lo que hicimos fue poner un balanceador de carga. ¿okay? ¿Por qué? Porque antes de los, de los servidores de Drupal pusimos a Varnish. Varnish es eh, lo que se llama como un... un no sé, no se traducido al español, es un reverse proxy si cache. Y básicamente Varnish eh, es, en el caso si ustedes han usado alguna vez Pantheon, es el que hace lo que, lo que el CDN, lo que describía el CDN en su momento. Puede guardar una página en memoria y el varnish es que responde, Varnish es mucho más eficiente. ¿Por qué nosotros usamos varnish después del CDN? No estábamos muy seguros si el CDN soportaba estampides. Permítanme describir qué es una, una estampida. Um, ok, imagínense ustedes una página que toma 10 segundos en procesarse. Europa se demora 10 segundos en procesar la página. Tiene un usuario, se procesa 10 segundos, el CDN la guarda, llega el siguiente usuario, el CDN devuelve lo guardado. Perfecto. Pueden llegar 100 usuarios, el CDN va a ser respondiente. ¿Qué pasa si en ese segundo en que empezó a procesarse llegan 1000 usuarios a pedirme la misma página? Si no hay una regulación de estampida, básicamente, el origen va a tratar de procesar 1000 veces esa página. ¿Okay? Entonces, obviamente, puede haber un problema de performance y que los servidores no, no lleguen a devolver correctamente a toda la página. Eh, es por eso que nosotros. Um, más adelante. Ok, es por eso que instalamos Barrish. Eh, Barrish nos permite hacer ese tipo de regulaciones que no estaba muy seguro si el CDN que proveía Azure lo iba a realizar. Eh, Barbish es en sí muy complejo, no, no quisiera entrar en detalle en todas las cosas que puedes hacer. Eh, tiene un lenguaje de configuración que se llama OSL, eh, pero básicamente Barbish te permite hacer esto, Grace Mode. En pocas palabras, adicionalmente al tiempo de caché que tiene la página, tiene un tiempo de gracia. ¿okay? Entonces él puede permitir que uno de esos requests, imagínense si mil personas que tienen la al mismo tiempo, que uno de esos requests vaya al origen. Y él va a seguir devolviendo lo que tiene en caché hasta que el origen devuelva la página procesada. Entonces regula la estampida. Eh, soy sincero, la mayoría de CDNs sí tienen este ficho Y muchos después nos enteramos de que Azure, eh, Azure tiene su CDN con Verizon. Y Verizon después nos confirmó, después de muchos preguntarles, que ellos sí tienen algo parecido a esto. Pero no quisimos aplicarnos al momento de hacer el proyecto live. ¿Ok? Ah, no, una pregunta. pregunta. Sí. Usaron el. El CDN de Azure por requisito del cliente también lamentablemente en este caso en particular este cliente nos, nos tenía amarrados a pensar pues. o sea, querían usar todo con todo, absolutamente todo, no sé qué tipo de deal comercial tienen ellos, debe haber algo de por medio. hay oh, Akamai obviamente yo hubiera tratado de usar Akamai que es otro CDN famoso, y hay otros oh, eh. ahí, oh, exacto pero ellos querían usar a Verizon Premium, que es la opción Premium que tiene Azure dentro de su sistema. Okay. Bien, el otro tema importante que uno tiene siempre que tener en cuenta en la alta escalabilidad es este concepto de acá. de single point of failure. Cuando tú armas un sistema de alta escalabilidad, tu máxima es tratar de reducir esto. Si tú tienes un, un, un Drupal que está respondiendo, no tienes más Drupal, si ese Drupal se muere, se muere tu aplicación, es un solo punto de falla. ¿Okay? La idea es que tú puedas tener diferentes puntos de falla, o sea, no, perdón, que evite el punto de falla teniendo, replicando los servicios dentro de la Okay ¿Qué es más o menos lo que hace un load balancer? ¿Qué es lo que hace un load balancer? Un load balancer lo que hace es recibir un. un y básicamente, eh, tú puedes programarlos de muchas formas. Tú le, una, una forma muy sencilla de hacerlo es con lo que se llama Round Robin. El load balancer dice: ¿Me puedes responder a este request? Y si analiza que, por ejemplo, este bien tiene su CPU al 80%, dice: mm, No puedo, ok, me voy al siguiente. Y si hubieran 10 más, va haciendo un Round hasta que encuentre uno de los servidores que le pueda responder. ¿okay? Con eso yo evito un punto de falla, o sea, tener un solo servidor que esté respondiendo. Un tema importante eh, cuando, tienes, cuando estás armando una, una plataforma con escalabilidad es hacer pruebas de performance. ¿Qué es una prueba de performance? Básicamente la mayoría de servicios cloud como, como Azure, como Amazon y otros e incluso hay unos que son especializados te permiten, eh, con programas como JMeter básicamente lo que tú haces es entrar a un sitio web, empiezas a hacer clic, entras al Home, entras a Stats, entras a Ranking, entras a las noticias y se guardan todos esos clics, es una receta. ¿Ok? Y de ahí tú puedes darle esa receta a estos usuarios virtuales, ¿verdad? Y tú puedes simular tráfico, puedes simular a 600 usuarios entrando a tu homepage al mismo tiempo, sin necesidad de tener ser humano. Puedes crear usuarios virtuales que entran al sitio y así tú puedes revisar métricas y ver cómo responde el sitio. ¿Ok? Una de las pruebas que hicimos, y esto ya fue una anécdota del proyecto, no estoy sé si se muy bien. Básicamente hay una sección que se llama Head to Head, que es donde yo comparo, por ejemplo, a Sharapova con Sidina Williams. Y puedo ver quién ha ganado más torneos, quién ha ganado más plata, etc. Y básicamente la página de Head to Head, si se dan cuenta, el margen de error es cero. Y, el, y los tipos de respuesta estaban perfectos. Pero cuando tú entrabas a la página y cambiabas, por ejemplo, a los jugadores que estaban por default y ponías a Pinus y a Martina Navratilova si no me equivoco, empezaba a haber una cantidad de errores tremendo. O sea, cuando había muchos usuarios tratando de entrar y emular este comportamiento. Entro al g g cambio por Venus, cambio por Martina, doy clic a Submit, se muestra la nueva información. ¿Está bien? Millón de errores. ¿Con, ¿Con esos dos jugadores específicos? Oh. No, fue la, se programaron esos dos jugadores. Básicamente lo que sucedía es que la página, y ahí fue que nos dimos cuenta, la página, esta página g 2 empezaba con, con Angelique Kerber y Selena Williams. ¿okay? La, el, como les hablé hace un momento, el primer request se guardaba en el CDN y de ahí el resto de requests de esta página en particular se devolvían por el CDN. Entonces era rapidísimo. No había ningún problema de performance. Pero en el momento en que estos usuarios virtuales cambiaban esto por Martina y por el otro jugador, había errores. Cuando 600 personas estaban tratando de cambiarlo al mismo tiempo. ¿okay? ¿Qué fue lo que descubrimos, que el grupo way no siempre es lo mejor. <risa> básicamente esto estaba armado con una view y estos eran eh, eh, filters posts oh, si no me acuerdo se llaman, uh, ¿Y qué descubrimos? Que es cuando cuando lo hicimos, básicamente cuando tú cambiabas esta información, se hace un post, no un get. O sea, esto era, una, tú cambias esto y hay una llamada a Ajax y esa llamada a Ajax no era get, era un post. Que descubrimos que los posts no son guardados por el CDN. ¿Por qué? Porque un post no es idempotente. Un post se supone que siempre debería de devolver algo diferente. Los posts son hechos para crear resources. No están hechos para extraer información. En cambio, un GET, siempre, tentativamente, si el resource no ha cambiado, podría devolver lo mismo. Lo mismo, lo mismo. ¿Ok? Entonces, los CDN, obviamente, por default, y porque es una buena práctica que, perdón, Por default ellos no cachean los posts Entonces ese era el gran problema Esos 600 usuarios estaban tratando de hacerle posts Y estaban dándole duro a la base de datos y ya sistema como ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que básicamente rehacer de cero esto con un módulo Y de, no usamos views, no usamos esto Hicimos todo de cero y fue lo mejor Porque cuando hicimos todo de cero Tuvimos exacto control cómo hacíamos la llamada de Ajax, qué información viajaba, qué información se devolvía y cómo se mostraba. ¿Ok? Eso fue una de las cosas que nos topamos. Entonces ahí puse una, una, un mensaje arriba. Básicamente lo que, hace, lo que hace esta página es que es un, algo importante mencionar. Mucha de la data de este sistema no está dentro de Drupal, es data especializada que está dentro de otro sistema. Y Drupal se comunica con una entidad usando Ajax, en ciertos casos. Al momento de generar la página, eh, Drupal básicamente viaja hacia ese API y saca la información de estos dos jugadores y lo genera. ¿okay? Y cuando tú cambias de jugadores, cada vez que tú cambias los jugadores, básicamente, hay una llamada de API, si es que la API si es que esa información no está en el CDN todavía. Bien. Eso es para lo que nos topamos. Cosas con las que nos topamos también. No, no siempre es muy eficiente tratar de sacar la información con el API. Por ejemplo, la página Stats, todo el volumen de información que se muestra en esta página, no era muy eficiente hacer un query hacia, hacia el API, incluso si guardábamos esa información CDN. Básicamente lo que hicimos fue crear un Chrome. El Chrome habla con el API y por debajo guarda la información dentro del grupo. Y de ahí, esta página obviamente, usando Views, usando todas las eh, maravillas de de Drupal, se comunica con Drupal se y no con el enviagüe ¿Okay? por ejemplo aquí tienen otro, otro ejemplito en este caso en particular la, esta es la página de un, de un torneo por ejemplo el Roland Garros y este bloque te muestra la información de quién está jugando ¿okay? y esta información va variando porque a medida que los jugadores van perdiendo este bloque se va haciendo más chiquito solo van quedando los jugadores que que, que continúan el torneo Hubiera sido tentador coger y tratar de armar esto con toda la página Pero el volumen de información era tal que era preferible más bien cargar esto con EJACS Entonces con EJACS hace una llamada alentirar Esa es otra estrategia Usar ellas cuando es conveniente Bien, entonces Si recordamos el gráfico donde estábamos Una vez que Load Balancer eh, distribuye a Varnish, Y Varnish, de ahí hay otro Load Balancer Que se encarga de distribuir la carga en los servidores ¿Qué son los servidores? Algo muy interesante, que eh, yo creí en mi ignorancia que Azure era Windows, y no, básicamente ya Azure son containers. Entonces todos estos servidores que se crearon son básicamente máquinas Linux. Eh, probablemente son containers corriendo dentro de Windows, pero siguen siendo este, Linux como tal. ¿Okay? Um, ¿Y qué se hizo básicamente cada vez que uno de estos... De estos estas máquinas virtuales, supera el 70% de CPU, automáticamente autoescala, se crea un nuevo servidor. Y ese servidor permite manejar más tráfico. Quisiera también agregar lo siguiente, eh, esto fue una idea de las personas que dejaron este sistema habilitado. Básicamente el, el, el editorial de Drupal, el CMS, donde entran los editores, la administración, como la llamamos, eh, está ubicada en, otros, en otras máquinas virtuales, que no son... Las máquinas virtuales que responden al público. ¿OK? Hay una sola base de datos donde está toda la fuente de verdad, pero se separó para que los editores no tengan problemas de carga al momento de editar noticias. El único, lo único que se comparte es la base de datos. Aquí viene un concepto interesante. Cuando tú estás escalando servidores tienes dos formas. Eh, básicamente tú puedes tratar de que tu servidor cada vez sea haga más grande, más memoria, más CPU, más recursos, más network pero en un momento el servidor no te va a dar más entonces el escalamiento que se hace en este proyecto es horizontal básicamente cada vez cada vez que hay alta demanda se van creando más y más servidores esto es automático, esto te lo da yo. te permite generar servidores básicamente que soportan más carga y lo interesante es que cada vez que la carga vuelve a bajar tu servidor vuelve a bajar porque cada servidor que se crea cuesta ¿Okay? dinero eh... ¿Ahí personalizaste la estrategia de escalamiento hacia abajo o dejaste por default? Dejamos los defaults de Azure. Realmente no nos preocupamos por, exactamente por definir una estrategia. Se llama Virtual machines skillset si ustedes quieren analizar o revisar. Eh, cómo, ¿Cómo funciona este tema de, la, de los skillsets para que la para en fuerza? ¿Hay algún dato de cuánto tiempo toma en crearse en un de los máquinas? Yo vi una vez un caso en 25 minutos. O sea, es algo, es algo muy raro. Bien. Y eso nos estábamos viendo con Fernando hace un momento. Uno de los problemas que encontramos en este proyecto era cómo hacer deployments. Y lamentablemente, la, la, la empresa anterior que estaba manejando este proyecto, aunque no lo crean, estaban haciendo Git pull. O sea, entraban a cada en máquina virtual y hacían Git pull. Así de primitivo. Ese era el deployment de ellos. Y eso era infosis. Yes. Yes. ¿Odiando? You know? Pues que estaban en tu correo. Sí. O sea, eh, sí. Era una cosa patética. Eh, y, y les explico por qué. Y es un tema que estamos resolviendo. No está resuelto todavía. El mundo perfecto es este, lo que se llama continuous integration, continuous delivery, continuous deployment. Que para explicarlo de una manera muy simple, tú como desarrollador Tú, en vez de tener muchos feature branches, lo que tratas de hacer es mandar todo tu, tu, tu desarrollo hacia la, hacia la hacia el branch principal y con un test automático vigila que no estés rompiendo nada. ¿no? ¿Qué te permite eso? Que en vez de hacer releases, cada sprint, estés haciendo releases. Yeah, básicamente. El siguiente paso después de esto es Continuous Delivery, que significa que puedes llevar esto a staging y tener otra serie de tests antes de ejecutar alguien manual que haga mandar a producción, ¿verdad? Ese es el siguiente paso, y el paso más avanzado cuando ya tienes todo esto correctamente analizado, es cuando básicamente tu proceso tiene ese automático aquí, ese automático acá y si todo está bien se va a producción directamente y ahí lo único que hace es el smoke test ¿qué significa que una persona, un ser humano puede entrar al sitio y ver que nada se ha robado? ¿ok? Esto es bastante... O sea, es la, nuestra meta. Es algo que no existe en el proyecto todavía. ¿Cuál es el gran Uno de los grandes problemas que tenemos en este proyecto son los benditos features. Y eh, eh, están usando bambú. ¿Perdón? Están usando la Atlassian para el bambú? o bambú. No, Azure tiene sus propios metas. O sea, tiene su propio CDI, CDI, CDI. Estamos experimentando todavía. No existe lo que la. acabo. O sea, estamos escribiendo en el mundo perfecto. Uno de los problemas con los que nos topamos y eso tiene que ver con, con el CI/CD pipeline, es que a veces la base de datos cambia. Y en Drupal 7 la forma, se puede decir estándar, eh, que nació de la nada, y básicamente se utiliza el módulo Features, que realmente no fue hecho jamás para esto. Que básicamente lo que tú haces es que cuando haces cambios en la base, exportas el código. Y eso, pues, eso, ese, esos Features pueden ser revertidos dentro de la base de datos y básicamente tienes un log, se lo pueden llamar así, los cómics de las cosas que estás cambiando a la base. No tiene que entrar alguien a producción a crear una view, un permiso, content types y demás. Pero los features no funcionan bien. Nos ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez con Drupal 7, que tú reviertes un feature y tienes que revertirlo tres veces. Para que la base acepte el cambio. Es inexplicable. Drupal 8 en, en esto funciona increíble. ¿Cuál es nuestro, nuestra idea de cómo debería ser un deployment de Drupal? Es esta. Es, es, este concepto es maravilloso, el blue green Deployment. ¿Qué significa? Tú tienes tu sitio en producción, ¿verdad? Tienes tus máquinas virtuales, perfecto. Quieres actualizar tu sitio, pero ¿quieres verificar de que no estés rompiendo nada? ¿Sí? Hay, hay, hay cosas. Hay features, hay cosas que agregas a los sitios, que la única forma realmente de probarlas es en producción, no hay otra, ¿okay? uh, Por muchas razones que no, no vale la pena conversar aquí. Pero en el mundo perfecto, lo que tú podrías hacer es que se replique todo tu ambiente en lo que se llama, o sea, en el lado green, en el lado blue que es el que todo el mundo está consultando, ¿verdad? Y así tendrías chance de hacer release el código, correr tu feature junto una base de datos. Y de ahí lo único que haces, cuando ya estás seguro de que tu, de que tu sitio está totalmente actualizado, es cambiar un switch. O sea, es cambiar el flujo de tráfico para que ya no vaya aquí al blue sino que vaya al nuevo set que se llama Green. ¿Y qué haces con el blue Lo destruyes y el Green se vuelve el nuevo blue Se vuelve el nuevo producción. Entonces ahí, en esta, en esta idea maravillosa, el tema de los features, no, no importa si un feature toma dos minutos actualizar la base de datos, no importa, porque es una base de datos que está oculta hasta que tú cambies de switch. Otra cosa interesante, y esto es la emulación de, de proyectos que no son Drupal hemos visto en muchas aplicaciones de Python, Java, utilizan ahorita Docker para hacer los releases. Y es fantástico, porque el mismo contenedor con el que tú trabajas local puedes pusharlo con sus con sus características a producción. Y Kubernetes, eh, que es un manejador de contenedores y deployments y madre de Docker, te, te, te permite administrar esto. Y esto es algo que estamos probando. Está todavía en proceso. Eh, básicamente, Azure tiene lo que se llama web.txt. Soporta Kubernetes, soporta un CI CD pipeline, que es todo ese proceso que les mostré, se, se jala el código del repo. Puedes ejecutar test automático, puedes correr los features, puedes hacer el green blue deployment que te acabo de decir. Todo eso te lo permite hacer web app. Lo estamos en este momento probando, todavía no lo hemos sacado por producción pero el proceso va muy bien. va en camino Cosas adicionales, ya no necesitas un load balancer. Básicamente Azure te, te maneja lo que hace. Okay. Y se encarga de la si les interesa analizar el tema de Docker, cómo correr Drupal como Docker, hay este proyecto que se llama Docker, Docker for Drupal, me parece que es el más completo de todos. Eh, y hemos sacado algunas ideas de ellos si lo quieren investigar, que eh, básicamente es eso. Y volviendo al gráfico, el gráfico, el diagrama de cómo funciona WTA, después de que los Drupal Machines básicamente reciben el request, ¿qué tienen que hacer? Tienen que preguntar a la base de datos qué información es necesaria para renderizar una página. Okay. Y aquí vienen una serie de conceptos extraños que dejó el InfoSys y la gente que trabajó con ellos. Por alguna razón que no entiendo, básicamente el codebase de la aplicación vive en otro servidor eh, que se llama, básicamente con la tecnología NFS, okay, el codebase, o sea el código fuente. En vez de tener ahí arriba, no se ve aquí, pero tener todo el código fuente replicado en cada virtual machine, lo que ellos decidieron fue poner todo el código en una NFS. Compartir. Quiere decir que cada, cada Drupal, Drupal Server que necesita correr una página determinada tiene que ir a buscar archivos de code en este NFS. ¿Ok? Y adicionalmente... Todo, lo, todo el contenido de side for files, que es CSS ya precompilado, imágenes, todo lo que es hace dinámico de Drupal, también está aquí. So far ha funcionado, pero creemos que no es eficiente para nada. ¿okay? Eh, pero hasta ahora ha funcionado y creemos que tiene mucho que ver porque el CDN recibe todas las balas. Si el origen recibiera todas las balas, <risa> sería muy interesante ver a 20 máquinas virtuales tratando de correr el mismo código. Cosa que no ha sucedido en algún momento. ¿Okay? Um, solo para darles una, una, una comparación, en el mundo de Amazon existe lo que se llama Elastic Fire System, que es muy similar. Que Me imagino que ustedes lo están usando para lo que es assets, perdón, no, si no me equivoco. ¿Ok? Nosotros estamos todavía evaluando si los assets deberían vivir en un, en, en un servidor de NFS o si deberían viajar a un servicio especializado de. Guardado de, de este tipo de archivos. La contraparte de S3, que es el servicio que tiene Amazon, es Block Storage. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que Drupal sí se puede comunicar con, con S3 por medio de módulos de la comunidad. No hay un módulo de la comunidad de Block Storage. Hay uno viejísimo que ya no. incluso tiene problemas de seguridad. O sea, no se, ese es otro problema que estamos. En este momento eh, resolviendo, y es muy probable que tengamos que armarnos nuestro módulo. No va a quedar probablemente otro. Bien, volvemos al gráfico. Entonces, ya vimos que todos los, los Drupal servers sacan la información del code y archivos archivo de aquí. Ahora vamos a, a hablar sobre la base de datos, que en este caso es MySQL. MySQL como base de datos es lo más complicado para eliminar un punto de falla. En este momento están viendo ciertas alternativas que te provee Amazon. Puedes tener, esta es una de las más comunes. Cada vez que Drupal escribe algo en un master, automáticamente se replica con un Y básicamente se puede distribuir la carga de la base entre ambos. Y hay otras formas de hacerlo. Pero para no alargar la historia, estamos probando en este momento el nuevo servicio de, de, de Azure que se llama. Vez como así. Todavía está en preview. Eh, cuando estuvimos en el hackfest, estaba el líder de este proyecto, comenzamos con él, me dio acceso a, a la cuenta tier más, más potente y básicamente estamos probando. Eh, Qué es lo interesante, que Azure se encarga de todo. Si hay más tráfico, más conexiones, Azure transparente te permite crecer la cantidad de respuestas de la base, de backups. Es algo de lo que ya no debemos y, obviamente, eliminamos el single point of failure de tener una sola base de datos, por ejemplo. Temas adicionales que uno tiene que tener en cuenta con Drupal y ya proyectos que tienen la escalabilidad. Drupal guarda mucho de lo que procesa en caché. Todo el mundo conoce Drush CR, ¿verdad? Todo el mundo lo pensaba. Bien. Bueno, en el caso de Drupal 7, Drupal 8, Ok, pero es exactamente lo mismo limpiar el caché Si tú dejas por tipo Drupal Drupal va a guardar en las tablas de caché de y la base de datos obviamente sufre todo este asunto del, el tema de, del back el, el ir y venir de la de la Sitios como Pantheon en sus planes premium te permiten activar Redis Redis es una base de datos no SQL. Sí, pues, que es muchísimo más eficiente para manejar este tipo de información. Entonces, aquí hay una comparación, prendo Redis y mucho de, la, mucho de tráfico, ¿no? si se dan cuenta, esta es la base de datos, prendo Redis y la base de datos, lo que cuesta, va. Y Y básicamente Redis es muchísimo más eficiente para esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Básicamente, Microsoft Azure tiene su servicio de Redis. Entonces, no es que creamos un virtual machine que tiene instalado Redis, sino que nos pegamos a un servicio de Redis, que ellos dan, tú defines el tier, o sea, el, el tipo de, el tipo de, de servicio o cuánto estás dispuesto a pagar, y básicamente, mágicamente, Azure te da, te da este Redis disponible. So far, so, básicamente, esta es otra forma de eliminar un símbolo de failure al tratar de tener un servicio con Redis. Básicamente, tú te pegas al servicio que te da Azure y, y todo tu caché de Drupal se guarda aquí. Otra forma, por ejemplo, de quitar toda esa carga a la base de datos, eh, MySQL de por sí no es muy interesante para hacer búsquedas. En los planes premium de Python te dan, ¿cómo se llama? Este... Caramba, ya te ya lo uso, Apache Solar. Solar. Eh, y básicamente, ¿qué es Apache Solar? Es una. Base de datos no SQL sí, especializada que en búsquedas. Okay. Um, en el caso de este proyecto en particular se decidió usar Elasticsearch. Okay. Elasticsearch es también una base de datos especializada en búsquedas. Correcto, Drupal tiene lo que ustedes me dicen, seguramente han visto que es el Search API. ¿verdad? Básicamente el Search API tú, tú instala un módulo, extra, un módulo adicional que permite que las indexaciones, es decir, cada vez que tú, por ejemplo, guardas una noticia, esa noticia, esa noticia además de guardarse en la base de datos, por debajo, viaja a Elasticsearch y también se guarda en el formato de Elasticsearch eh, adecuado. Entonces, siempre, es un, o sea, siempre hay una comunicación entre lo que nosotros llamamos la fuente de verdad, que es MySQL, y esta base de datos especializada de búsqueda. Y como les dije, crecer Elasticsever, si tienes más tráfico de búsquedas, es fácil. Entonces, es escalable. Y eliminas el single point of failure del ya de Otro tema interesante que uno tiene que tener muy presente cuando, cuando tiene un sitio de escalabilidad. Ustedes han entrado alguna vez al log de Drupal, al estatus, donde salen todos los mensajes de Drupal. No es buena idea en producción dejar suspendido. No es buena idea dejar esa información guardada en la base de datos que es donde Drupal lo guarda por default. La, la, información, la cantidad de información es monstruosa, especialmente cuando hay errores. ¿Qué es lo que se decidió hacer? Sencillamente, quitar esa carga de la base de datos de MySQL y mandarla a un servidor especializado. Eh, en este caso estamos usando Logly. ¿okay? Logly te permite recibir todo ese flujo por detrás todos esos logs que genera el servidor te permite buscar, te permite generar incluso alarmas. ¿Cómo hicieron la conexión con esto? Una máquina de eh, Básicamente, si no me equivoco, cada Drupal Machine tiene un Syslog y ese Syslog creamos un agente que manda todo. Log y te da un agente. Okay. Te está un agente y esa información viaja hacia este lugar. Y obviamente, que es especializado en procesar logs y filtrarlo, dar estadísticas, crear alarmas, etc le quitas toda esa carga a la base de datos. Bien. Y por último, les quería mostrar algo que es pieza clave en todo este desarrollo. ¿Cómo tú verificas que lo que estás haciendo en tu infraestructura está bien? ¿Qué está sucediendo en el tiempo? Necesitas monitorear de alguna forma. Creo que ahorita Don Antón está haciendo una herramienta que se llama Watchdog. Algo así, Don Watch. Pero la herramienta más usada en la industria, esta que ustedes ven aquí, se llama New Relic Pantheon, que viene con New Relic por default, instalado. ¿Qué te permite New Relic? ver en tiempo real. ¿Qué está pasando en tu servidor? <susurra> Disculpa, me ¿Qué era Pantheon. Pantheon es un, un, servidor, un servidor de Drupal, como aquí. Pantheon, Pantheon es como aquí. Es un, es un hosting ¿Sí? eh, especializado ¿Sí? en Drupal y en, ¿En, en WordPress. Word. ¿Pero también está en Azure? ¿Sí? No, este... Pantheon es un... Entonces mundo. no estamos a los ¿no? Pantheon. Para nada. Okay. ¿Para? Sorry si, si no fui claro. Les, lo que pues pasa es que... Todo, ser así. todo el mundo en la comunidad conoce a Pantheon. Y estoy tratando... O sea, Pantheon, muchas de las recetas que les estoy dando las usan. O sea, en tus planes premium de Pantheon, ¿qué haces? Ahí está están las Redis. está están las Apache Solar. Es básicamente sí. los conceptos de los que hemos hablado. Y quería mostrarles en tiempo real cómo está el sitio. Esto que ven en tiempo real, en los últimos tres minutos de tráfico. Ojo, oh, este es el tráfico que llega a los servidores. El CDN es quien recibe todas las balas. Pero en algún momento el CDN expira las páginas y es en ese momento en que llegan a los servidores y están viendo en este momento que la mayoría de los requests que están llegando a los servidores están en menos de un segundo. Y, por ejemplo, no se ven los que, lamentablemente no se ven los colores, pero esto es el tiempo de procesamiento de PHP, esto es el tiempo de procesamiento de la base de datos, esto es Redis, y hay un componente muy importante que estamos tratando de mejorar que son las llamadas a los APIs hay información que ya les dije, no está dentro de Drupal ¿no? por ejemplo, cada vez que yo hago la comparación del head-to-head -head, comparo a Serena Williams, con Miriam Williams hizo una llamada del API son todas estas llamadas que ven aquí ¿Okay? entonces, esta es pieza clave ahí se mueve básicamente o sea, lo, lo estás viendo en tiempo real y les les estos son los dos Drupal Machines, en este momento el sitio está corriendo con dos Drupal Machines O sea, no, no, Azure no ha decidido escalarlo más, básicamente con el tráfico que está recibiendo hay dos máquinas iguales. ¿No Esto podría aumentar si, sí, si hubiera este, más carga en el, en el sitio computado. ¿Okay? Si pueden ver por ejemplo CPU, 32-36% están incluso subutilizados, están relajados <risa> sí. Históricamente, ¿cuántas máquinas ha sido lo máximo que se les, se les ha pegado? Creo que seis. Cuando fue el rol, no, cuando fue el beso. Okay. Si no me equivoco. Pero les repito, con el, los scalesets... No, no repito, mejor dicho les confirmo. Los scalesets, para mí, ya se está volviendo obsoleto. Estamos apostándole a los containers. Me parece que esa es la... O sea, Kubernetes y todo ese servicio de containers que tiene Azure, te da esa capacidad de escalar. Y volver a producir, y es mucho, me parece que es mucho más eficiente y mucho más transparente para, para nosotros. No tenemos que estar tan preocupados por el este tema. Entonces, el, para finalizar, esta es la pieza clave, y con eso quería terminar la, la charla. El, esto es vital, esto nos permite cada vez que hay un deployment analizar qué pasó en el deployment. O sea, yo me puedo ir en el tiempo, por ejemplo, veamos el tráfico las, las últimas 12 horas y seguramente van a haber algunas maravillas. Por ejemplo, aquí hubo algo. Hubo un evento a las 7 de la mañana. Probablemente algo relacionado con los perros que corremos, pero si ustedes ven, en general el sitio se ha comportado muy bien en las últimas 12 horas. Y en promedio ha estado respondiendo en 809 milisegundos. No es maravilloso, pero ha estado respondiendo eso a los mil recibidos. ¿OK? Entonces básicamente con eso termino. Eh, abro si tienen alguna pregunta adicional, o algo que quieran conocer, o quieran confirmar. De sí, es es Yo no estoy muy, muy versado en los costos porque no entró dentro de mí. No, no, no. Realmente este proyecto, como les digo, como era un, una especie de deal con, entre Microsoft y WTA, eh, parece que no les importaba mucho. Cuando estaba. Pues la última vez que vi, creo porque que, que sea, en lo normal. La última vez que vi, me parece que llevaban gastados desde alrededor de, de, de los 40 mil de dólares es un sitio de alta escalabilidad ojo no estamos hablando de estamos hablando de 60 millones de, de visitas de, de páginas vistas desde mayo hasta acá. o sea estamos hablando de superando claro sí pero eso justo te iba a preguntar si tienes estadísticas de por ejemplo usuarios concurrentes por ejemplo Google Analytics o todo generalmente cuando son horas pico estamos hablando de mil de computador. Más o menos por. Si me no, si no, por, por, por minuto. Ah, exactamente por segundo no te se suele decir. No, no es algo que me he tomado la. Pero lo maravilloso, lo que aprendí, una de las cosas que he aprendido con este proyecto es que la mayoría de las balas las recibe el CDN. CDN es key. Es el que recibe la mayoría de los recuestos. Una vez que los recuerdos están en memoria, entra el CDN, te olvidas. Hasta que regresan al origen. Eh, y eso te da una tranquilidad muy chévere. okay es por eso que el CDN, ese sí sé cuánto vale mensualmente, son mil dólares. Y la otra pregunta que tenía, y no investigaron eso que no tuvieron tiempo, perdón. Esa idea de Infosys, de, de poner el código ColBase centralizado, ¿será algún patrón o será algún antipatrón? ¿Qué es un antipatrón? Te digo por qué, y yo hablé con varias personas especializadas, me decían lo mismo. En el caso tuyo, tú no tienes a mucha gente tratando de leer ese ColBase al mismo tiempo. Pero en el momento en que lo tengas, vas a tener problemas de segmentación, no hay más. Eh, lo hicieron por simple, disculpen la palabra, como Era muy fácil poner el código, en un solo lugar. Entonces tú entras al, al servidor de NFS, déjame regresar a la charla. Básicamente lo que se hace actualmente es que tú entras aquí, y ese se hace aquí, punto. Y ya con eso está utilizado. No fue como de no ¿Es no por no saber usar el no. continuous Correcto. No, bueno, fue una mezcla de todo. Yo creo que fue un tema de una locura, de tiempo, de entregas, ignorancia... Bueno, hay muchos factores que, que juegan aquí. ¿Okay? ¿La de hoy? Um, y básicamente nos está tocando de a poco, porque hay, que, hay ciertas consideraciones, hay que ir arreglando a, a poco. Todo lo que les he mostrado muchas de las cosas son nuestro gol. MySQL as a service, CI CD pipeline, corre todo como Docker, ese es nuestro nuestro board, para que esto quede lo más automatizado que ¿Alguna pregunta más? Sí. En el tema de configuración, el de Azure, porque yo justo un cliente estaba usando Azure también, él no sabe usar, tiene alguien que le hace parte, pero si me hacen, me es más amigable que eh, Azure. Sí, sí. Más, ¿Me sorprendió? El, el, oh, para mí Amazon es más poderoso. ¿Estamos contigo? Sí sí. Oh, sí, sí. Pero. Solo es última pregunta. Te quedamos. Yo estudiar, tengo que retirar. Retira. La, no. eh, la, la interfase gráfica. Por aquí está. Ah. Pero no importa, si, si ustedes, claro, pues, cualquiera puede abrir una cuenta gratis y probar el free si quiere. La interfaz gráfica me pareció mucho más segura. pero yo lo sé porque lo mismo en la gente de Microsoft, allá, nosotros seguimos todo lo que hace Es decir, Amazon es que lleva la banca. Puede ser que su interfaz gráfica no sea la mejor, pero en opciones son mejores. O sea, seguro, tal vez es más amigable, Azure. Sin embargo, considero que Amazon tiene mucho más esto de Maicipo acervo y vamos, ya lo tienen sin tiempo, veces son cosas que ellos están detrás. Bien, entonces les agradezco todo el tiempo y las, gracias. gracias.